¿Paula Chávez y Pedro Alfonso esperan mellizos? Mira lo que dijo la modelo. Paula Chávez y Pedro Alfonso son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo local, motivo por el cual cada noticia que se genera alrededor de ellos rápidamente se viraliza gracias a sus fans. De hecho, Peter y Paula. Como son conocidos a lo largo y ancho de Argentina, no tienen problemas en hablar de su intimidad, conscientes de que existen muchísimas personas que quieren enterarse de cada detalle sobre su vida familiar, sentimental y laboral. En este caso, el rumor que comenzó a correr fue que la modelo que hoy brilla en Telef estaría embarazada de mellizos. Quien lanzó la noticia bomba fue el programa Confrontados, de Canal 9, quienes aseguraron que la conductora se habría realizado estudios en Clínica Suizo-Argentino donde le habrían dado la buena nueva. Sin embargo, la top model, al comenzar a recibir felicitaciones, decidió ser muy directa y, para eso, usó sus redes sociales donde puso un mensaje muy claro. No estoy embarazada. Les mandaré a la prueba para negar esto, pero no da. No estoy embarazada. La pregunta obligada es si realmente dice la verdad o si, como todo padre previsor, prefiere evitar hablar sobre el tema hasta que se cumplan los tres meses que aconsejan los médicos para asegurar que el parto se desarrollará sin problemas.